La posibilidad de usar variables es eh, probablemente una de las características más interesantes que nos proporcionan los preprocesadores. De hecho, para muchos, ya solamente porque esté esta posibilidad, vale la pena usar un preprocesador. Su ventaja va, va más allá del hecho de poder, eh, poder reutilizar el valor de la variable en diferentes elementos. La gran ventaja real es que podemos parametrizar nuestro CSS. Es decir, podemos hacer que eh, se genere un CSS completamente diferente y además eh, coherente con el simple hecho de modificar ciertos valores de ciertas variables. Vamos a empezar a jugar con ellas. Y lo primero es eh, aprender a definirlas. En SAS una variable se define escribiendo su nombre y prefijándolo, es decir, poniendo delante de, del nombre el símbolo dólar. Por ejemplo, dólar margen. Este nombre va seguido por otros puntos y a continuación el valor que le queremos asignar a esa variable, por ejemplo, 20 píxeles. Para utilizarla simplemente podemos hacer, como hemos hecho en otros vídeos, crearnos una cabecera de nivel 1, por ejemplo, y eh, decirle o definirle que el margen izquierdo, eh, por ejemplo, vale margen. Grabamos. Y a la derecha tenemos el código CSS generado con el valor de margen izquierdo igual a 20, que es el que hemos definido. Al igual que pasa en CSS... Si redefinimos la variable, por ejemplo, si aquí pusiéramos en vez de margen 20 después dijéramos que margen vale 40, este último valor será el que tendrá preferencia, es decir, el que sobreescribirá el valor previo de la variable. Ya que como vimos en CSS, en este caso es igual, se empieza a procesar el fichero de arriba abajo y se queda con el último valor que ha sido asignado. Vamos a grabar. Y aquí lo vemos, ¿no? El margen izquierdo ha pasado a tener el valor de 40. Esto eh, es así siempre, salvo cuando utilizamos la etiqueta default. Esta etiqueta, que se usa de manera similar a como se usaría la etiqueta important en CSS, pero que realmente no tiene nada que ver con ella, va a permitir que asignemos un valor a una variable por defecto, con lo cual ese valor solo será utilizado en el caso de que esa variable no vuelva a ser instanciada de nuevo. Por ejemplo, eh, supongamos que nos creamos otro fichero, otro parcial, al que vamos a llamar formas geométricas. Venimos aquí a SAS, a carpeta SAS, nuevo archivo, empezamos con subrayado. Y lo que hacemos es declarar una variable, que la vamos a llamar ancho, con un valor de 100 píxeles pero que además vamos a añadir detrás la etiqueta default. Luego queremos una clase, por ejemplo, cuadrado, que simplemente tendrá un ancho y un alto. Por ejemplo, color bien, pues yo ahora podría venirme al main e importar el parcial, por ejemplo aquí, cargándolo Si esto lo grabamos, y también formas geométricas, podemos ver que en el CSS que ha generado, tanto el alto como el ancho, ha tomado el valor de 100. Cosa normal, ya que eh, el único valor que hemos declarado a la variable ha sido 100, que lo hemos hecho dentro de eh, formas geométricas. Pero, ¿qué ocurriría si eh, aquí en el main, arriba, dijéramos que el ancho, la variable ancho, Vale, 200 píxeles. Vamos a grabar. Y podemos ver que el valor que coma la variable ha pasado de 100 a 200. Aunque en el orden de lectura del CSS, una vez haya hecho el ancho 200, cuando importe formas geométricas, lo primero que se encontraría es que el ancho ha de valer 100, con lo cual lo normal sería, o lo que aparentemente deberíamos de considerar, es que el ancho vale 100. Pero sin embargo, como pone defecto, de lo que está considerando es que solo dará valor a la variable ancho con el valor de 100 en el caso de que previamente esa variable no esté inicializada a otro valor. Como en nuestro caso sí que lo está, en nuestro caso hemos puesto que ancho vale 200 antes de que coja valor de 100, pues eh, se queda con 200 y en el CSS generado nos aparecen 200. Una vez ya sabemos asignar valores, eh, la siguiente cuestión es saber qué tipos de valores podemos asignar. Lo primero que hay que conocer es que el lenguaje del preprocesador es un lenguaje no tipado. De manera que podemos asignar a, eh, a una variable cualquier tipo de valor que automáticamente ella eh, reconocerá su tipo. Así, por ejemplo, podemos asignar a una variable... Valores numéricos, ya hemos visto antes, por ejemplo, 10, pero que además pueden ir con o sin unidades. Hemos puesto antes las píxeles, pero podríamos poner m, rm tantos por cientos eh, unidades de viewport, en fin, las que hicieran falta. También podemos asignar eh, valores booleanos, por ejemplo, true o podemos ponerle que valga false. Por supuesto, podemos asignar cadenas. Por ejemplo, poner aquí arial. Cadenas que además podemos utilizar las comillas o no, en función de si hay espacios si no hay espacios, y eh, tanto la comilla doble como la comilla simple. Otro tipo de variable interesante para asignar son las variables que tienen que ver con colores o que asocian colores, ya sea con nombre directamente, por ejemplo, red, o indicando un color en hexadecimal, o incluso con una función, por ejemplo, con la función eh, rgba, y poder decirle 20, 20, 20, 1. Y además de estos tipos un poco eh, más normales o más habituales para nosotros, al menos dentro de un CSS, también tenemos otros dos tipos de variables, más a lo mejor llamativos, como son las listas, que son una secuencia de valores que pueden ir separados por espacios o por comas, por ejemplo, el típico ejemplo sería este, aunque algo como esto, también podría ser perfectamente una variable. Y el otro tipo, también llamativo, son los mapas. Que es una representación de un conjunto de claves asociadas a un valor. algo así como una lista, pero de tal manera que cada una de las entradas de esa lista tiene asociada una, una key, tiene asociada una clave. De tal manera que una clave solo puede estar asociada a un valor, mientras que un valor sí que puede pertenecer, puede estar asociado a distintas claves. En este caso van siempre... Eh, abiertas y cerradas por un paréntesis y podemos definirla, por ejemplo, como k1 red, k2 blue, En estos dos últimos tipos, tanto las listas como lo que son los mapas, es necesario utilizar funciones que permiten trabajar sobre ellas. Por ejemplo, funciones que les van a permitir iterar sobre cada uno de los elementos de la lista. Estas funciones, que son funciones as, las veremos un poco más adelante. Eh, bueno, pues ya hemos visto cómo declarar variables, cómo asignarles diferentes tipos de valor. Lo siguiente es utilizarlas. Y obviamente, el primer contexto de trabajo es el que tenemos definido, por ejemplo, en el propio código, que es eh, asignar la variable a una de las propiedades. En este caso, por ejemplo, lo hemos hecho con el margen izquierdo. Aún así, aunque este tipo de aplicaciones es muy sencillo, sí que conviene tener en cuenta eh, como mínimo dos cosas. La primera es el ámbito de aplicación de la variable, lo que en programación se suele denominar el scope. Tal y como he declarado las variables ahora mismo, todas están declaradas de una manera global, es decir, cualquier regla que vayamos a definir en el CSS va a poder acceder perfectamente al valor de esa variable. Pero podría hacer algo como esto, podría abrirme h1 y sería perfectamente válido declarar aquí, por ejemplo, otra variable que fuera margen2 con valor eh, 13 píxeles. Yo aquí puedo utilizar margen2, grabamos y vemos cómo efectivamente el valor... De margen izquierdo en el CSS ha pasado a 13. Pero, ¿qué ocurriría si yo ahora me crease otra variable, mejor dicho, otra regla, y utilizara margen 2? Bueno, pues vamos a grabar, vamos a verlo. Y lo que ha pasado, como vemos abajo, es que nos ha dado un error de compilación. ¿Por qué? Bueno, la solución es, es muy sencilla. Igual que pasa en los lenguajes eh, habituales de programación, hemos definido una variable dentro de un scope, dentro de un ámbito, que es en este caso h1, margen2 está definido aquí dentro, con lo cual su ámbito de actuación solo es la regla h1. Sin embargo, hemos utilizado la variable margen2 en otro ámbito, en el ámbito de h2. De manera que el compilador SAS no es capaz de encontrar esa variable y nos genera un error de compilación. Si, por ejemplo, yo viniera aquí... Y este margen 2, pues ese margen. Y aquí margen también. Grabamos de nuevo. Y vemos que lo que ha pasado es que aunque la variable que he definido en el scope interno de h1, es decir, este margen, ha cogido el valor 13 y lo ha utilizado como 13, lo tenemos aquí, es decir, se ha asignado el valor más cercano al ámbito más cercano donde se utiliza la, la variable, en h2, que también hemos utilizado la variable margen, no está afectada por el valor que ha sido modificado dentro de h1 y su valor sigue siendo 40, que es el valor que tiene la variable en modo global. Que lo tenemos aquí arriba. Es decir, que dentro de un ámbito, si dentro de un ámbito sobreescribimos una variable, esa sobrescritura solo tiene efecto dentro de ese ámbito. El segundo detalle interesante es lo que se denomina la interpolación. Gracias a esta técnica es posible modificar el nombre del selector o incluso el nombre de la propiedad mediante el uso de variables. Por ejemplo, podríamos crearnos aquí dos variables nuevas, una que sea posición h, que va a tener el valor de izquierda, y otra que sea posición v, que tener el valor de superior. Y podríamos crearnos un selector, que podría ser algo como por ejemplo esto, eh, bloque, Ponemos una almohadilla y entre llaves el valor de la variable a utilizar. Por ejemplo, posición h, posición v. Eh, por ejemplo, que el background sea $bar4. Grabamos y podemos observar que, eh, bueno, que tenemos un error lo primero, aquí falta un dólar, vamos a volver a grabar, ahora sí, ahora ya es correcto, podemos ver que lo que ha ocurrido es que se ha cambiado el nombre de la clase de tal manera que se ha sustituido las variables por su valor, es decir, el valor de la variable puede ser utilizado de manera normal, sin ningún problema, como valor de la propiedad, pero podemos utilizarlo para personalizar los valores del selector o los valores de las propiedades mediante el uso de la almohadilla, de hecho, acabamos de cambiar el nombre del selector, vamos a intentar cambiar ahora, el, o vamos a crearnos ahora una propiedad cuyo nombre venga dada por eh, el valor de una variable. Por ejemplo, vamos a hacer que, eh, vamos a crearnos luego una variable, por ejemplo, que sea posición, por ejemplo, que pueda valer 5 píxeles, y esa posición... que valga, por ejemplo, top, que es el nombre de una, de una propiedad. Si esto lo compilamos, vamos vemos que efectivamente también se ha expandido el nombre, se ha cambiado el, la variable posición que aparece en el lado de la propiedad por el valor que tiene, que en este caso es, es top. Podríamos entonces eh, jugar a cosas como que en función de alguna característica esta posición fuera top o fuera, por ejemplo, eh, bottom, ¿no? de manera que según una cosa u otra, el elemento, en este caso el bloque izquierdo superior, se colocará o posicionado con respecto a la parte superior o con respecto a la parte inferior. Bueno, pues esto por lo que respecta al uso más habitual de una variable, que es utilizar su valor en diferentes partes del código. Pero otra de las opciones es hacer operaciones con ellas. De hecho, SAS nos va a permitir hacer sumas, divisiones, restas, multiplicaciones, etc. Por ejemplo, si estoy trabajando con variables de tipo cadena, puedo concatenarlas vamos a venir aquí abajo, eh, dólar cadena 1, vamos a ponerle roboto, y dólar cadena 2, chansería. Eh, me puedo crear un bloque 2, donde le diga que con Family es cadena 1 más cadena 2. Compilamos. Es interesante comprobar el, el uso que hace el sistema de las comillas. Si nos fijamos, eh, aquí he puesto comillas a la cadena formada como la suma de las dos cadenas, pero si por ejemplo quito las comillas dobles de este primer elemento, de esta primera subcadena, vemos que me compone la cadena, pero la compone sin comillas, aunque la segunda subcadena tenga comillas. Es decir, la subcadena que tiene prioridad para decidir si se colocan o no se colocan eh, comillas en la cadena resultante, es en este caso el, la primera subcadena. Esto con respecto a las cadenas, pero con respecto a los números, podemos realizar las operaciones matemáticas más habituales. Por ejemplo, asignamos el tamaño de la fuente, como el valor del margen, que está en píxeles, más, por ejemplo, 2pt. Grabamos y vemos que SAS ha hecho automáticamente la conversión de píxeles a puntos. Es decir, nos ha permitido hacer una suma con unidades heterogéneas. Sí que es verdad que esta suma es posible, pero no todas las sumas van a ser posibles. No mezclar todo tipo de unidades va a ser factible. De hecho, si en BBPT pusimos por ejemplo, em es decir, estuvimos relacionando unidades relativas con unidades que no lo son, aunque ya hemos dicho muchas veces que los píxeles están en ese, en ese limbo un poco del tipo de unidades, si grabamos, nos dará que hay un error porque para él es imposible hacer una relación, hacer una suma entre dos tipos de unidades que son incompatibles entre sí. Vamos a dejarlo como estaba, vamos a poner aquí pt, grabamos, porque este valor, estos 42,66, son interesantes para poder presentar algunas de las funciones matemáticas que SAS incorpora. Por ejemplo, podríamos decidir que, o podríamos querer, que no apareciese 42,66, sino que se redondease al número más cercano. Bueno, pues podemos utilizar una función matemática que nos proporciona SAS, que es round. Si redondeamos y grabamos, vemos que automáticamente ha redondeado al elemento más cercano. Existen muchas otras, como, por ejemplo, eh, redondear hacia arriba, redondear hacia abajo, calcular un porcentaje, en fin, hay varias que se pueden encontrar en la documentación, en el manual de referencia de SAS, pero lo que resulta interesante es cuál es la forma de poder aplicarlas. De hecho, es algo que vamos a utilizar bastante ahora porque eh, otro tipo de operaciones matemáticas que se pueden realizar sobre otro tipo de variables es, en este caso, sobre las variables de tipo color. Si me creo una variable que le llamo color2, que voy a darle un valor que sea por ejemplo 333 y otra clase, por ejemplo en este caso ya bloque 3 en la que voy a asignarle que el color de fondo sea color 2 hasta ahí eh, ningún misterio pero yo podría por ejemplo sumarle otro color por ejemplo el 456 cuando compilemos lo que va a ocurrir es que el resultado que aparece es la suma en hexadecimal de los dos valores que hemos definido en los colores, tanto 333 eh, como 456. Por verlo con un color un poco diferente para que para que podamos verlo más claro y que no nos defina el, el nombre por defecto que tiene el color, vamos a poner aquí por ejemplo un 8, y vemos cómo efectivamente eh, aquí ya no, ya no existe una etiqueta para el nombre de color, así que se puede ver el valor de, del número, 4 y 3 son 7, 5 y 3 son 8, y 8 y 3 son 11, que en hexadecimal, como todos sabéis, es una b. Lo bueno que tiene es que obviamente no solamente podemos sumar, sino que podríamos restar, que nos sale un color negro, ya que eh, la resta es menor que 0, con lo cual el color más bajo es el 0. También podríamos dividir, por ejemplo, por 2, y como no, multiplicar. Pero además tenemos una serie de funciones, eh, igual que teníamos antes con las matemáticas, que nos van a permitir modificar el color. Por ejemplo, podemos hacer que el color sea eh, más oscuro del que es. Hay una función, Darken, que nos va a permitir indicarle qué tanto por ciento de oscuridad le queremos dar a nuestro color. Grabamos y nos la ha convertido en negro ya que eh, le hemos dado un tanto por ciento a lo mejor muy elevado, ¿no? Podemos eh, jugar a, a lo mejor a ponerle. Un 3%, y aquí ya se ve un poco, un poco mejor. Por supuesto, y función para conseguir el efecto contrario, para hacer el color más claro, o para modificar la intensidad del color, añadiéndole una cantidad más de un componente determinado, u otras como puede ser convertir un color a una escala de grises, o conseguir incluso el inverso de un color con la función invert. Como he comentado anteriormente, todas estas funciones se pueden encontrar documentadas en el manual de referencia de SAS.